Poco se habla de que acabo de hacer la cama solo para grabar un vídeo, ¿eh? <risas> Bienvenidos compañeros compitruenos y compitruenas. Bienvenidos a un vídeo que va a ser básicamente un anuncio de lo que va a ser el nuevo contenido del canal. Sí chicos, voy a cambiar el contenido. La verdad es que muchos eh, estabais muy contentos con las series que estaba subiendo y seguirá habiendo series. Pero he decidido darle un giro de tuerca, vamos a testear y probar cositas en YouTube a ver qué tal funcionan. Y esas cositas son Pokémon Viajes. Sí, chicos, el anime de Pokémon. Ya sé que hay muchos haters del anime de Pokémon, o los ha habido al menos, pero es que ahora mismo Pokémon Viajes está aquí arriba, chicos. Está full, full, interesante. Están mezclando regiones, están mezclando Mega Evoluciones, Gigamax, Dynamax... Es una maldita maravilla. Y chicos, qué menos que yo traeros contenido acerca de este anime. Mañana mismo tendréis un, una especie de recopilatorio de esta increíble serie que de verdad yo era ultra mega fan. O sea, eh, yo cuando era pequeño... Pokémon era ya no solo los juegos sino también el anime. Yo llegaba a casa y corriendo iba a ver el capítulo del día. Era una cosa enfermiza. Y claro, ahora pues que en parte gracias a Oedipus y en parte gracias a que es Pokémon, pues me he vuelto a enganchar. Es lo que hay. Así que chicos, espero que os enganchéis conmigo. Espero que eh, muchos de vosotros que me habéis dicho que no lo estáis siguiendo ahora mismo, empecéis a seguirlo. Dejéis de hatearlo porque algunos lo habéis hateado bastante cuando os he preguntado. Chicos, ha sido increíble la. Verdad. Pero eh, de verdad, de verdad Esto creo que puede merecer la pena Creo que juntos nos lo vamos a pasar muy bien Y creo que vamos a poder hacer ya no solo buenos vídeos Sino buenas teorías, buenas reacciones eh, Cosas verdaderamente interesantes y que os van a gustar Además, por supuesto, como ya he dicho No van a desaparecer los gameplays Ya sabéis que tengo un canal de Twitch, hermanos Lo tenéis en la descripción Y además del canal de Twitch donde de vez en cuando hago directo haremos más series en un futuro no os preocupéis saldrán tranquilos y, y nada de verdad o sea si no seguís el anime que yo sé que que yo sé que tú no tú, tú tú no lo sigues pues suscríbete al canal activa la campanita y verás cómo te vas a enterar del anime te va a molar te va a mo te va a molar le vas a hacer clic a los vídeos que yo que yo lo sé que, tss, eh, que tú crees tú crees que no tú tú crees que no pero yo sé que sí así que hermano suscríbete Activa la campanita, que se vienen curvitas a este canal, se viene ojo oh, oh, cremita de la buena. Y también, seguidme en TikTok. Ojito, voy a tener TikTok. Bueno, ya lo tengo, el, el TikTok está hecho, pero no está perfectamente hecho. Lo tenéis en la descripción. Seguidme en TikTok. Ahí voy a poner mini fragmentos de los vídeos para que veáis hay un, un avance ahí que se os caiga la babilla. Cuando lo veáis, digáis, oh, ¿qué va a decirnos aquí? Pues... Ahí estará, el fragmentito eh, de un minutito o lo que sea, bueno, no, sé, lo, no sé, de lo que sea eh, estará en TikTok y os molará, os garantizo que os molará. Insisto, habrá más contenido, más cosas, no solo anime. No si no te gusta nada el anime, no te desuscribas, que va a haber más cosas. Tranquilo, relax. Respiramos, nos tranquilizamos y nos suscribimos. ¿Eh? Botoncito, giras el móvil... Le das al botoncito de suscribirse, lo vuelves a girar, bueno, era al revés, ¿me, me entiendes? Y, y ya, está, ya está, ya está, ya está. ¿Y qué más quieres? ¿Quieres algo más? Pues nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Chao!